En el bachata es mi primera vez que veo chata aquí en corea mm. lo más mexicano de este restaurante la música y nuestra amiga hola amigos buenos buenos días como pueden ver es un día precioso afuera y hoy es el último día que vamos a ir buscando por restaurantes mexicanos aquí en corea Hoy vamos a ir a dos restaurantes que están por como Hongdae y un lugar que se llama Mapo, que está también por allá. Es un lugar muy turístico, así que no estoy sorprendida de que tengan muchos restaurantes mexicanos allá. Pero he escuchado de dos restaurantes allí, uno que se llama Be mucho Cantina y el segundo es Tiki Taco. Vamos a probar toda la comida mexicana que tienen ahí. Pues hay que ver, hay que ver qué onda. Tengo mucha, mucha hambre hoy, así que... Chiqui Taco Authentic Mexican Ya llegamos al primer lugar que se llama Chiqui Taco uh. Hay que entrar Tacos de pollo, tacos campechanos y unas ch unos chilaquiles verdes. A ver qué tal están. No están tan caros, ¿eh? ¿No? están súper bien. Vean los sombreritos a luz. Vean, aquí hacen su propio horchata. Tienen horchata. Es mi primera vez que veo horchata aquí en Corea. No. A ver, vamos a probarlo. Está muy rico. ¿Sabe más a vainilla que arroz? Pero sí sabe bien. No si sí le pusieron mucho vainilla ¿Sabes hacer un chapa? No. Uh -huh. Pero lo he tomado muchas veces. Ah. En mi está súper dulce Sí, súper. ¿Sabes Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué canela? Oh, girl. Creo que con más canela. ¿Qué canela? ¿Qué canela? ¿Qué no canela? ¿Qué que con ¿Qué ¿Qué canela saber mejor Es que el, el del pino está súper grueso Como una malteada como, Es como la textura de la leche ¿no? ¿Lo has probado? Es que hay un restaurante aquí en Corea Que se llama El Pino 323 Y muchos saben, lo conocen más? Eh, sí, pues. sí, es más? No. <risa> eh, sí, eh, es un restaurante mexicano aquí Que muchos conocen, que es súper uh. auténtico Y que no sé ¿no? Y sí nos gustaba hace mucho Nada más que como que cambió el restaurante cambió muchísimo Y queremos descubrir más restaurantes mexicanas Canela Canela, canela De aquí parece no coffee <laughs> Tacos de pollo Con salsa verde Provechito. Gracias mm. Y ya que, que está medio frito, ¿no? la ochata está demasiado dulce porque lo hicieron muy bien con las salsas, sí, pero no con la carne. Esto sabe agua de vainilla. Era una cerveza después de esto. Pedimos más cilantro, de una cerveza porque esta ochata está demasiado dulce. Estos son los chilaquiles. Pero también nos dieron pollo y no sabía. Creo que aquí lo bueno de este restaurante es. Bueno, son las salsas. O sea, todo lo demás está como X, pero la salsa está rica. Nada no más que. O sea, como que algo. Falta algo. Falta algo. El sabor mexicano. El sabor mexicano. El toque mexicano. Toque mel, to mexican touch. Mm. Mm, es ¡Muy rico. Mejor que salsa de aguacate. De hecho, me gustó más los chilaquiles. ¿Sí? Me gustó muchísimo la salsa. Gracias. Salud, chichi. chichi. Chichi, chichi. chavales. Por la comida mexicana y por nuestro acento español, castellano. Porque así vamos a empezar a hablar desde ahora. Oh, wow. De wow! ¡Delogia! Oh, yeah. queremos ser parte del élite. Okay, sí. Ya acabamos de comer en Tiki Taco, ¿te gustó? Sí. Sí, hablamos con el dueño del restaurante y nos dijeron que fueron a Ciudad de México para visitar como 10 días y de, desde ahí aprendieron eh, cómo hacer la comida mexicana. Hacen todas sus salsas en casa, en el restaurante hacen sus tortillas y horchatas todo allá. Eh, la tortilla estaba bien. Los tacos estaban, eh Le gustó muchísimo la salsa Salsa verde Y a ella le gustó Salsa, ¿qué era? De aguacate Pero la horchata como que eh, está demasiado dulce Pero nos dijo que lo trataban de hacer más Para que los coreanos les guste Pero bueno, vamos a ir después al segundo restaurante Y los vemos después Bye. Amigos, ya estamos caminando Al último restaurante mexicano Tratamos de ir a dos Pero están todos cerrados Creo que es por el virus, ¿no? ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Pero vamos a ir a un lugar que se llama Foggy Forest, que dice que venden, tienen comida mexicana y también tienen juca, ¿no? vamos a ver qué combo. Combo. Foggy Forest. Vamos a ir al Foggy Forest cena, la última cena de este video. De seguro todos los que son de España no odien. nos odian. Nos odian, chavales, es que me gusta su acento. Creo que solo quiero tacos Burritos muy delgaditas, ¿no? Ah, también burritos tienen, light <risa> ah, Aquí está todo Teles, mojitos Uh, mojitos Una botella de vino Pueden ver que estoy súper cansada Creo que no voy a comer tacos por una semana Es que como que ya estoy un poquito cansada de tacos, la neta Pero no te gustan los burritos ni los que No Creo que voy... Quiero quiero el spicy Mexican chicken taco ¿Sí? ¿Qué quieres de tomar? Quiero un mojito mm. Dos mojitos Estoy... La comida, a ver si es mexicana, como las canciones que ponen aquí Estoy cansada ¿Por qué lo llamaron foggy forest? Aunque no suena mexicano Parece más como un café, ¿no? Sí. Ay, mira tu amiga Esperándote, se murió Déjala Os miráis el mojito Os miráis los mojitos, chavales Chin chin, chin, chin tía Delito ¿Te recuerda a Cancún? No, de hecho no me acuerdo de nada Mini y yo fuimos a Cancún hace como 3, 4 años y pues no nos acordamos de casi nada. No, como un día de 7. Literal, tomamos demasiado. El olor de tequila nos hacía vomitar. Ay, Todavía estamos traumatizadas. Traumatizadas. Lavense las manos, chicos. Chavales. Creo que estamos pensando lo mismo al ver los tacos ¿Qué piensan ustedes? Comment and like ¿Qué piensan de estos tacos? Vean Escribieron el nombre del restaurante en las tortillas sí, eh, Pues como pueden ver este taco Pues es muy coreano, coreano. Todo el queso que mm. le ponen Pedimos más cilantro No sé, como que estos tacos coreanos sí parecen que va Menos que los otros, pero Porque pues no parecen tacos mexicanos Pero hay que probarlos Sí, está rico pero, o sea, súper, súper coreano. No sé qué más decir sobre los tacos. Parece más como un burrito, pero en forma de taco. Burrito o sea, abierto. Burrito abierto, eso es. Creo que esto, este tipo de taco, es exactamente lo que piensan los coreanos. Sí. Muchos de los coreanos que no han ido a México, que no conocen como los tacos auténticos. También en Estados Unidos, muchos de los tacos son aquí. Me encanta el mojito. El mojito sí está muy rico Pedimos salsa picante y nos dieron tabasco oh, No, um, pero sabe muchísimo a queso ¿Sí? El mío se supone es el spicy chicken O sea que se supone que pica No, no pica, pica nada, nada, cero Porque hay demasiado queso Y crema, Y también. mucha crema Con esto ya lo puse. El mío solo sabe a tabasco Con mechuga <ríe> Lo más mexicano de este restaurante La música Y nuestra amiga Ella sí vino a cenar comida mexicana y creo que murió muchos lugares aquí en Corea como que piensan que si pones música latina. mexicana mm. latina, un poquito de tequila y decoración con mis sombreros ahí está, ya tienes tu restaurante mexicano creo que sería mejor si calentaron las tortillas mm. esta tortilla lo compraron en el supermercado bueno, acabamos de comer aquí en Poggy Forest y como que medio no me gustó tanto no me gustó tanto porque sabía más a queso que al, a carne Vamos a decir los cinco de los cinco El primero, ¿cuál fue tu primero? tenemos? Oaxaca, Tratar, Villa Guerrero Foggy es... Forest Tiki Taco El mío, el primero fue Villa Guerrero sí, sí, también 100% ¿Sí? Segundo me gustó tratar las enchiladas Tercero sería, ¿cómo se llama? Tiki Taco Tiki Taco, el cuarto Oaxaca Y el quinto, que literal no me gustó Fue este, el último Estoy triste que acabamos uf. con uno tan uf. uf pero, pesado Pero queremos ser honestas aquí Esos fueron los cinco restaurantes que fuimos Fue una semana entera de tacos y enchiladas pero... Mexican Out Mexican Out eh, pero espero que les hayan gustado este video Denle un like a este video si les gustaron este video y No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video Adiós